Hola, en este video vamos a explicar cómo se arma el kit del robot dibujante Para eso, bueno, primero vamos a ver cuáles son los elementos que contiene el kit Tenemos tres colores de marcadores con los cuales va a dibujar el robot un portapilas que va a alimentar al robot con las dos eh, pilas que van adentro un motor una base plástica y una tapita Bueno, comenzamos a armarlo eh, tomando la base. Eh, vamos a colocar el motor pri en primer lugar. El motor va sobre esta ranura en forma circular apoyado sobre esta almohadilla adhesiva. Hay que tomar eh, primero los dos cables que tiene el motor y juntarlos para poder pasarlos por este agujerito Redondo que se ve ahí si ¿sí? acá al lado de donde está la almohadilla de silla, sí. con cuidado. Pasamos los dos cables hacia el otro lado. Una vez que ya los tenemos pasados, podemos retirar el, la película plástica que protege el pegamento y insertamos el motor en la ranura circular y hacemos presión suavemente para que quede bien ubicado ¿Sí? los cables quedaron del otro lado bien ahora hay que eh, colocar el portapilas primero podemos ponerle adentro las baterías, las pilas teniendo cuidado de ubicarlas en forma correcta según la polaridad positiva y negativa que viene indicada en la pila. La negativa va del lado del resorte. Metemos las dos pilas en el puerta y le ponemos la tapita. Bien. Bueno, el portapilas va en, en la base azul del lado contrario al que está el motor. Y el interruptor que tiene el portapilas, que es para prender y apagar, tiene que ir ubicado en la ranura en forma rectangular que tiene la base. Entonces la almohadilla adhesiva que tiene el portapilas va apoyado sobre la base para que se adhiera. Y hay que tener cuidado de ubicar ¿sí? el interruptor en la ranura rectangular. Una vez que visualizamos más o menos dónde va el portapila, podemos retirar el, la película plástica que recubre el adhesivo y ya lo ubicamos sobre la base y hacemos presión suavemente para que se adhiera. Y miramos del otro lado que nos quede eh, el interruptor a, a mano para poder prender y apagar el robotito. Para que las pilas eh, alimenten el motor, tenemos que unir los cables que tienen el que tenía el motor que los habíamos pasado por el agujerito redondito y los cables que tiene el portapila, teniendo cuidado siempre de unir los colores de positivos que es el rojo eh, entre sí y los cables negativos que son los negros entre sí. Para unirlo podemos eh, poner los dos cables juntos y eh, enroscar los alambres de cobre para que se junten. ¿Sí? Nos queda como un hilo gruesito. Lo importante es que estén juntos, que no se separe bien lo mismo con el negro ahí se me despegó el portapilas tengo que apretar un poquito más fuerte bueno ahí una vez que encendimos con el interruptor vamos a ver que no hay que asustarse esto va a empezar a moverse a temblar y está bien porque es así como funciona el motor por ahora lo apagamos hay que tener cuidado que no se toquen entre sí eh, los cables unidos del rojo con el negro para eso se puede cubrir las uniones con una cinta lo ideal es utilizar lo que se llama la cinta aislante que se compra en las ferreterías o casas de electrónica pero también puede funcionar una cinta que uno tiene en la casa para pegar papel o una que, que usemos en la escuela o para otros usos que no sean electrónicos para eh, cubrir la zona donde donde unimos los cables y evitar que se que se que se toquen entre sí los cobres de diferentes colores, bueno, esto no se puede hacer más prolijo. Yo lo hago así un poco grande para que se vea en el video. La idea es cubrir la zona de los cobres con la cinta. Bueno, que nos falta, nos falta sobre el motor aplicar eh, la tapita. Si ¿Sí? para eso ah, ah, eh, ubicamos la tapa y presionamos. Eh, presionamos hasta encastrarla en los en los en los soportes que tiene la, la baja bueno, entonces una vez que ya colocamos el motor la tapa que lo recubre el portapilas con las pilas adentro unimos los cables que conectan el motor con el portapila siguiendo el, la regla del mismo color para unir eh, los cables del mismo color entre sí. Cubrimos la, las conexiones de los cables con una cinta. Vamos a poner los tres colores de marcadores en, en las ranuras de la base. ¿Sí? Estas tres ranuras. Para eso podemos hacer así, sacamos la tapa del, del marcador y metemos la fibra por el hueco. Hacemos una leve presión sobre, sobre la fibra para que pase por, el, por la ranura y la volvemos a tapar. Lo mismo con cada color. bueno, ahí terminamos de colocarle las tres fibras y para que nos quede nivelado lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre, el pie, sobre la base de la mesa y a empujar suavemente la base para que nos queden y las tres fibras para que nos queden niveladas Tomamos una hoja o superficie sobre la que queremos dibujar, eh, le retiramos las tapitas a las fibras, damos vuelta el robotito y encendemos el interruptor. Y ahora simplemente lo apoyamos sobre la hoja y lo dejamos que empiece a dibujar